Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo el lance de 5 diamantes cazados en la Reserva Argentina de Parque Fernando Y sin más preámbulo, comenzamos Estamos en el lago de Estepa Dorada. Vamos a mirar, ahí vemos un Axis Mira, un nivel 5 Un nivel 5 Escuchamos para a un venado Vamos a acercarnos a los rayaditos Para tener mejor distancia para disparar ya que tenemos el 3006 calibrado a 75 metros. Y aprovechando de que el aire nos va a favor. O sea, que no nos va a molestar el aire. No nos va a oler. Posiblemente nos pueda ver. pero oler no. Vamos a ver si llegamos a este árbol que tenemos ahí enfrente. Entre los dos árboles grandes. Bueno, aquí vamos a hacer ya el lance. No, no llegamos. Me voy a tener que de poner de pie. Ahora sí tenemos visión y Vaya. Disparamos Abatido doble pulmón Animal muerto, vamos a hacer la perrete que lo busque Me he tenido que poner de pie porque Como estaba allí una pequeña lomita no, no tenía No tenía trayectoria del impacto Pero bueno, ya está batido. Vamos a mirar por la orilla A ver si encontramos algo Aunque está muy largo Y podríamos hacer un lance, pero bueno Siempre hay que mirar porque no sabemos lo que nos podemos encontrar Vamos a ver No vemos nada Así que vamos a, a recoger nuestro Axis Nivel 5 A ver qué puntuación nos arroja ¿Será un troll? ¿No será un troll? ¿Será un diamante? Muy pronto saldremos De dudas Ya perfecto nos está llamando ahí Diciendo oye vente para acá que lo no tienes aquí al lado Ya sale como una exhalación a, a, a reclamar que ha encontrado la, la pieza. Vamos a ver. Ya nos llama diciendo que lo ha encontrado. Vamos a decirle que se siente. A ver si podemos hacer una foto. Vaya, se pone a rascarse. Vaya, perrete, que simpático eres. Ahora te tumba. Bueno, si sí, tumbadito, está muy bien. Una buena foto. Y entonces, sí, ahora sí vamos a, a recoger a nuestro axis. Un diamante 221 un diamante más o menos medio pero un diamante, una cuerna bonita y amplia vamos a disecarlo y os pondré el mapa donde ha sido abatido en el lago de la estepa dorada y vamos a continuar con la caza a ver qué tal será la jornada enfrente tenemos un grupo de cercetas coloradas vamos a buscar vamos a ver, mira ahí tenemos un nivel 3 Disparamos a uno Sale volando el resto Nada, fallamos ese, fallamos el otro Vamos a ver los demás Ese se ha caído, ese se ha caído Y vamos a, a recoger nuestra cerceta Vamos a esperar que no lo, no lo traiga la corriente A ver ya que si lo tenemos aquí ya podemos confirmar Vamos a confirmar Un diamante 4,70 La verdad es que una puntuación muy buena Vamos a disecar A nuestra cerceta colorada Y vamos a esperar a que venga el otro Que creo que era, que era una hembra Pero bueno, ahora, ahora lo veremos Vamos a esperar a que llegue Y ahí escuchamos una llamada Vamos a ver si vemos algún animal Nada, es un mulo nivel 2 y esperamos que llegue nuestro nuestra cerceta, vamos a mirar por si algún otro animal por aquí. No, no, hay nada, así que a ver si llega, no nos podemos meter más en el agua. si sí, es una hembra, efectivamente una plata, la verdad que es bonita, pero no lo voy a disecar. Os voy a poner el mapa en el lago inferior del bosque muerto y vamos a continuar con la caza frente tenemos un cervicapra Voy a coger el king Vamos a ver Apuntamos y... Disparamos, madre mía que cornos tiene Eso será un nivel 4 o nivel 5 Mega parte, búscamelo Estamos a muy cerquita Estaríamos a unos 20-30 metros escasos Ya sale perrete ahí como una escalación Se me queda mirando Tiene un árbol delante, voy a llegar yo antes vamos a ver, un diamante, 139,50, madre mía, es el cervicapra más grande que he cazado, porque yo mi récord en cervicapra lo tenía en 139,20, y bueno, os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido aquí, en la zona del bosque de Eva, justamente debajo del lago, y seguimos aquí en las tierras argentinas. Perrete está gruñendo, Ahí delante tenemos un puma, Mira, un legendario, un legendario que va andando Esta alerta Vamos a ver Disparamos, le hemos impactado ahí de medio lado en el pulmón Sale corriendo A ver si puedo hacer otro disparo No, no, no puedo hacer otro disparo, no Pero yo creo que ha caído, ha caído ya Porque se le ha apagado el contorno que tenía resaltado en rojo Venga, Perrete, búscamelo A ver si lo encuentras Ya sale Perrete corriendo y sí, ya vemos vemos el contorno océano Y estamos llegando a nuestro puma legendario A ver qué puntuación nos arroja Yo creo que va a ser buena porque marcaba casi 40 Vamos a ver, un diamante, con 39,60 La verdad que muy buen disparo de refiló, Pero un animal precioso Vamos a disecarlos. Y os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido cazado, justamente aquí en la, en la orilla del, del río de, de la derecha. Y seguimos en tierras argentinas. Nos encontramos en el último lago, el lago sur que está en la zona del lago bebé. Vemos un grupo de búfalos de agua. Vamos a ver. Mira, un legendario, un legendario. Vamos a ir a acercarnos hasta la orilla. Cogemos el, el 300. Vamos a acercarnos despacito, poco a poco, a ver si podemos hacer el lance de, de, de esta esquina. Vamos a recargar, que solamente tenemos una, una bala. Recargamos la munición, vamos a ver, apuntamos y disparamos. Salen los demás huyendo, se levantan y se ponen agresivos, así que vamos a, a recogerlo. Vamos a ver si cae nuestro animal bueno vamos a, a ir a recoger venga perrete vamos a poder vemos aquí la por donde había pasado anteriormente vamos a dar la vuelta aquí por por la orilla del lago ya vemos que, que ha caído en nuestro gps vamos a ver si sí, sí, ha caído así que vamos a a recogerlo no hay que tener cuidado que hay mucho búfalo y están asustados y se van a volver agresivos pero bueno Vamos por la orilla, ahora no nos importa correr, lo que queremos es que los animales huyan Para poder recoger el, el búfalo legendario Ferrete nos ladra Vamos a ver si llegamos a la zona de impacto Vamos a coger nuestro GPS, yo creo que por esta zona está ya Vamos, venga Ferrete, vete para acá que te has quedado allá, allá atrás Vamos corazón, vamos a mirar por lo prismático, mira ahí vemos a, un, a una hombra colorada corriendo Vamos a ver, ahí vemos a otro que corre, también es una hembra por el tamaño de los cuernos Vaya, escuchamos correr alrededor nuestro Vamos a coger el arco con la flecha de 600 para poder defendernos Venga parrete Y ahora vamos a ir andando, porque no me fío Vamos a ver... Despacito, aquí vemos el, el abrevadero que tienen Venga, perrete, búscamelo Vamos despacito y contiento Porque estos animales son peligrosos si nos mandan al puesto, pero ya mismo, eh Perrete va buscando la sangre Vaya, nos dice que hay huellas También la locución está como si no supiéramos jugar ya esta es una hembra, nos hemos equivocado de, de animal. A ver si encontramos a nuestro animal. A ver si Parrete no lo, no lo busca y nos llama. Vamos a ir corriendo, venga Parrete, te voy a seguir. Vamos a ver, aquí ya vemos el, el sangrado. Pues vamos a seguir, escuchamos la llamada de advertencia. A ver qué tenemos allí Vaya Vaya, vaya que nos ha, dado, nos ha dado Nos ha dado este retinto Pero bueno Vamos a ir corriendo Porque lo primero Otra vez nos, nos va a mandar al puesto Nos va a mandar al puesto Vamos a coger el botiquín Vaya por dios estoy sin botiquines Estoy sin botiquines así que voy a tener que tener cuidado Vamos a correr Para poder huir de este De este búfalo de agua y perrete, venga, búscame el animal, que ya hemos perdido la pista con, con las carreras. Tenemos que tener cuidado. Vaya que viene otra vez. Vamos a apartarnos. Venga, perrete, búscamelo. Que no tenemos botiquines y mira lo que nos queda de salud. Así que vamos a ir corriendo. Ya lo vemos ahí el contorno de nuestro animal. Y vamos a, a recogerlo. Un diamante, 171,30 una, una puntuación preciosa Y la cuerna, madre mía Qué pedazo cuerna tiene Y ahora sí, nos vamos a, os voy a poner el mapa Y me voy a ir al puesto a comprar botiquines Porque no me queda ninguno Y la verdad que los botiquines son necesarios Sobre todo con los animales peligrosos Bueno, ya estamos llegando al puesto Ya hemos llegado Vamos a ir a...